Hace varios años se habla de la importancia de las experiencias del consumidor como un indicador importante para su fidelización. El metaverso, una herramienta digital que está sobre el mundo físico, es un espacio virtual que le permite a los usuarios y a las empresas crear e interactuar con contenido y experiencias digitales. Precisamente, Cinetic, empresa de investigación de mercados, realizó un estudio sobre la percepción que tienen los colombianos frente al metaverso. Esto reveló que el 28% de los encuestados no sabe qué es el metaverso y el 4% considera poco interesante este tema. Únicamente el 12% de los consumidores y el 19% de los empresarios conocen formas de monetizar activos en el metaverso. Es por esto que el reto está en la monetización. McKinsey y Company aseguran que el metaverso tiene un potencial de crecer hasta 5 billones de dólares el valor para 2030, solo el año pasado el capital privado para la destinación de esta tecnología alcanzó los 13 mil millones de dólares, en 2022 la cifra ya está en los 120 mil millones de dólares. El metaverso representa un cambio importante en la forma en la que interactuamos con el comercio y, por supuesto, abre nuevas posibilidades para las experiencias de los clientes, impulsando de esta manera las ventas.